Lo primero que tienes que hacer para hacer un video al estilo Auron Play es conseguirte un libro de chistes, pero no un libro de buenos chistes, un libro de pésimos chistes. Lo siguiente que tienes que hacer para hacer un video al estilo Auron Play es conseguirte. Cualquier cosa, cualquier cosa que criticar, de eso va a tratar tu canal, de críticas, de dar tu opinión y criticar lo que sea. Si resulta ofensivo para cualquier persona, no importa. Si es antiguo o viejo, tampoco importa. Lo siguiente en hacerse será la miniatura. Para hacer la miniatura solo tenemos que ir a la imagen que queremos de miniatura, ir a la opción quitar fondo y empezar a quitar fondos con la fecha marcar áreas de quitar. Y después de unas orillas, marcando punto por punto, tendremos el la imagen sin fondo. Si se si ha salido algo más de lo que quieres, puedes hacerle clic en la opción, marquear áreas para mantener. Listo. Y ya tenemos la miniatura. Ahora solo ponemos la imagen de ahí atrás, la opción color... Y le escogemos de un color llamativo como el morado. Listo. Lo siguiente que haremos será agregar las letras. El siguiente paso para hacer Auron Play debes decir una frase tan random como. Bueno, más bien tan icónica como por ejemplo. ¡Pasa, Wambras! ¡Todo bien! ¡Todo correcto! Y yo... Consíguete un animal a quien llames Rodolfo y críalo. ¡Ah, no, espera! ¡Eso no es la del Rubius! video debe empezar con tu libro de chistes. Seguido del libro de chistes tiene que estar tu opinión. Eso, partes tu cara y partes el video del que quieres hablar. Diciendo tu opinión. Siempre tiene que ser muy, muy parcial. Muy parcial. En tu video tiene que verse tu habitación, tiene que verse dónde estás, tiene que verse lo que tienes en la habitación. Aunque probablemente ningún suscriptor te lo pida Pero igual le interesará Y para terminar el video Pon una música que te haya dedicado algún amigo tuyo Y el resultado te quedará más o menos ¡Pasa Wambras! ¡Todo bien! ¡Todo correcto! Y yo me alegro Hoy estoy aquí con Rodolfo Lindo el Gatito Y como en cada capítulo Vamos a leernos un chiste de El Preguntón Y el chiste dice ¿Cuál es la sal más inquieta? La saltarina. Es un jodido libro de 52 páginas. Un chiste tiene que dar gracias. A ver, a ver. Dice: Primer acto. Se abre el telón y aparece un llavero. Se cierra el telón. Segundo acto. Otra vez aparece el llavero. ¿Cómo se llama la obra? El chavero solitario <risa> ¿Qué bonito con esto? Pero eso no es todo Eso y es no, lo que vamos a hablar el día de hoy Hoy vamos a hablar sobre este video Que me he encontrado en YouTube originalmente iba a criticar un video sobre un tipo que es adicto al internet, pero debido a que se me perdió el respaldo, tendré que conformarme con esto. Una niña de 7 años a la que le pusieron en uno de una prueba de matemática, esare de que demostró su capacidad de sumaba perfectamente, en uno, Muy bien. un y al inicio con, con esto. Estos conceptos dado que consideran como un de criterio de la profesora lo que aquí pasó. La instrucción es resuelva esta suma en el menor tiempo posible. Esto es evidentemente diez. Si no diez su respuesta es correcta, pero seguramente más de alguien dudó. Si Yo, a ver, a ver. Veamos, veamos esto. Pero miren que todas las respuestas dan exactamente 10. ¿Qué puede salir mal aquí? Está aquí. Yo 10, su respuesta es correcta. Pero seguramente más habían dudado si la suma planteada era solo de 8 más 2 o también debía incluirse el 1 inicial. Un planteamiento confuso para muchos adultos y obviamente aún más para un niño. La hija de Luis Wispeg, por ejemplo, sumó los tres dígitos incluyendo el número que identificaba. Cada una de las 7 preguntas de la prueba, su profesora la evaluó con la peor nota. Una nota 1, la Ahora tengo una duda. Y es, ¿por qué sale 11 si dice 1 menos 8 más 2? Además... Si está un punto lo entiendo, o sea, pueden ser decimales. Pero, ¿por qué esto? Además, ¿por qué ponen el nombre de la chica también? ¿Y qué clase de profesora pone aquí un número y lo... pone numerales y luego pone más numerales? Se pone un número y luego letras, letras. No sé cómo sea en el resto de los países, pero aquí en Ecuador es así. Y, eso, ¿Y por qué le llaman al director? No entiendo No se debería no la, la niña número. sencillamente no explicar De hecho, no es para eso que existen la opción De que los niños alcen la mano para preguntar dudas Y de hecho podrían decir Que esto es culpa de los millennials, O gente que existe actualmente Pero esto es un video de 2016 No olvides que tienes que grabar todo esto por partes Y luego unirlas al final Para que vean ve bien el vídeo Bien, ahora sí, me despido Suerte siendo youtuber cuando te miran, siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad, la luz de tus ojos, lágrimas que eran, lindas rosas que florecerán.